¿Ahí vale o no vale? ¿Qué sí. hacen ahí? Va, eh. Sí, vale. Ataque, ¿eh? Al carro, al carro. ¿eh? Ahí. Venga, va, vale. I'm por Pero... No, no, no, no. Pues espera. ¿Tienes tu No. et je Sí, ¿Ya? Sí, Mira, a ver. Aquí, con este final. Toma, Ahí. toma, toma. Aquí, aquí, aquí acá, sí. ah, pues ya, yo, no yo, yo nada. yo, ya? Ah, voy a Eva, lo siento. Eva, con el mí. ¿Qué es acá? a 15, venga. No, no, Mira, me que la tía Spidey y ¿Cómo se a ¿Qué se aquí, trae sobre ti. Venga. Tengo venga, va. Mala. ¿Por qué? Mala, mala. ¿Por qué me ha llegado el Sí, sí, sí, sí. sí. Oh. Entonces 15, 30, 40, 15, ¿Vale? ¿vale? Miren, tío, vea por la bola, ¿no? Eso He's is he's very nice. No sé si quieres, ¿eh? Pero ¿Eh? si te puedes sacar a ti también, ¿eh? Do, <laughs> Thank you. No, io mi no, mi cago in me la puoi fare. Hai fatto entrare? No. ¿Pensaba que ibas a venir? Ya, ya, ya, si iba yo, desde allí iba a venir yo. No, si, yo lo bueno, que hacer. algo? Estamos en frente y paramos ya, porque si no, esto es todo, no ¿Quién? Ellos. Ah, I Es que él te llegaba, me no, gusta que yo corriera. Si yo sí. estoy delante si delan tienes que subir tú atrás. Ah, vale. Venga, tú saca. Dale. No, dame. No. No. Carlos, ni se te ocurra ¿tú tienes dónde está la Eva? Allora, questa diretta Gracias. Emilio Dale a